Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy les voy a enseñar cómo se calcula el precio de una criptomoneda. Es un dato muy importante porque a usted le va a dar este video, le va a ayudar a usted a comprender cómo es que se calcula el precio. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la criptomoneda más famosa, que es el Bitcoin. verdad Le vamos a dar un clic al Bitcoin. Yo tengo una página que se llama CoinGecko también usted puede ir a CoinMarketCap, que es una página muy famosa. Es lo mismo. Entonces, algo que nosotros debemos conocer es lo siguiente. Ustedes ven ese valor que dice aquí, Total Supply. Eso significa la cantidad de Bitcoin que se hicieron. Hay 21 millones de Bitcoin. Ok, y... Cantidad circulante es la cantidad circulante que hay pasando de una mano a otra de personas vendiéndola, etcétera, etcétera. La diferencia entre 21 millones y 18 millones es una cantidad de Bitcoin que regularmente los creadores se quedan con esos Bitcoin para pagar a los desarrolladores, para invertir en cualquier tipo de proyecto, etcétera, etcétera. Ahora, me, ahora bien, sabemos que en total el Bitcoin actualmente hay 18 millones, 18 millones. 18, y 900 mil eh, monedas de Bitcoin circulando. ¿ok? ¿Qué hacemos? Para yo calcular el precio actual del Bitcoin, ahora mismo está en 49 con 49 mil dólares. ¿okay? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de el Market Cap, que significa capitalización de mercado. ¿Pero qué es Market Cap? Market Cap es el precio de la moneda por la cantidad de monedas que hay vendidas. Es decir, si nosotros queremos comprar todas las monedas ahora en existencia, tendríamos que pagar esa cantidad que está ahí, que son 942 mil millones, o en pocas palabras, 942 billones. Eh, 942 mil millones, que viene siendo 9.4. Eh, bueno, hay un tema. El fin es que ese número... Lo vamos a tomar, vamos aquí a la calculadora. Y yo voy a tomar este número que está aquí. Miren. Que es la capitalización de mercado. ¿verdad? Ese es todo el dinero que ha invertido en Bitcoin ahora mismo. Ese dato que está ahí. Pero no se me está copiando. 942-973. Ok. 942-973. 358-621. 3, 5, 8, 6, 21. Todo eso va dividido. Vamos a la calculadora de Google entre 18 millones 9, 12, 18 millones 9, 12, eh, 8, 8, 7, 8, 8, 7. Si yo le doy, miren ahí, 49, miren el precio. Me da 49,858 que es el precio actual. Entonces quiere decir que la fórmula es el precio va a ser capitalización de mercado entre la cantidad supply o el total de todas las monedas. Ok, entonces vamos a tomar otra. Por ejemplo, vamos a tomar el, el Ethereum. Vamos a poner aquí Ethereum en CoinMarketCap. El total supply aquí me dice aquí. Hay acciones en circulación. Ahora mismo hay 118. Vamos a ver si lo puedo copiar. Ok, esa es la cantidad circulante. Entonces ¿verdad? atrás la cantidad circulante y aquí delante vamos a poner en el dividendo la cantidad el, la capitalización de mercado, miren aquí ese monto que está ahí, todo ese dinero está invertido en Ethereum, entonces si yo divido todo ese dinero entre el total de supply vamos a ver cuánto nos da eso, le voy a la a enter y me da $3,972. Vamos a confirmar el precio del Ethereum. Míralo ahí. $3,972. Así se calcula el precio de una criptomoneda. Capitalización de mercado entre el total supply. ¿Ok? Nada, señores. Espero que les sirva de ayuda este video porque es importante que usted haga su análisis al momento de invertir en criptomoneda y que maneje ciertos conceptos. ¿Ok? Está bien.